¿Qué impulsa a alguien a superar los límites de la experiencia humana y afrontar lo desconocido? De niños cuestionamos lo que nos rodea. Aprendemos, aceptamos y perdemos la capacidad de maravillarnos. Pero no todos. Los exploradores que buscan la verdad. Ellos son los pioneros, quienes definen el futuro. ¡Los otros... están perdidos! Ni con todo el oro del mundo atravesarían las montañas. La ciudad perdida está ahí arriba. Será una ascensión complicada. No voy a dar la vuelta. ¡Lo sé! Deberías quedarte aquí con ellos. Ni de coña.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 Vale. Parece que tenemos que subir desde aquí. Estate atenta por si cae algún trozo de hielo. ¡Bien! ¡Estás listo! ¡Manos a la obra! ¡Oh! ¡Hay un montón de hielo suelto aquí arriba! ¡Podemos hacerlo, Jonah! ¡Tú no te alejes! ¡He estado cerca!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 ¡Te oh, tengo, te tengo! ¡Lara! ¿Puedes oírme? Sí. Tiraré para subirte. ¡Oh, mierda! Mira. Por allí. La mayor crueldad de la vida es la tristeza con la que nos la arrebatan. Envejecemos, nos debilitamos, morimos. Pero, ¿qué dejamos atrás? ¿Huesos? ¿Polvo? ¿Y el alma? ¿Persiste más allá de nuestra existencia? Yo creo que sí. Hay un pozo de verdad en muchos mitos e historias. Una verdad no científica, sino algo más profundo. La llave para el secreto de la vida eterna. Tal vez haya encontrado otra pieza del puzzle, pero... no Estoy solo en mi búsqueda. Me están siguiendo, observando cada uno de mis pasos. Hasta conozco su nombre. La Trinidad, una secta antigua y violenta que ambiciona controlar el futuro de la humanidad. Debo actuar con cautela por el bien de mi familia. Si algo les ocurriera a Lara o a Ana, nunca me lo perdonaría. Dios mío, lo siento mucho. ¿Qué haces aquí? Vi que la prensa amarilla volvía a atacarte. Pensé que te vendría bien la compañía. Oh, más mentiras. ¿Te han seguido? ¿Seguido? ¡Claro que no! ¿Qué sucede? Creo que he encontrado la tumba. Oh, tienes que estar de broma. El mito del profeta es real. Papá tenía razón. Lara, tu padre no... estaba bien. ¡No! Estaba a punto de hacer un gran descubrimiento, la prueba tangible del alma inmortal. Yo amaba a Richard. Me habría casado con él, sin dudarlo. Pero él estaba mal. No quiero ver cómo acabas como él. Pero, Ana, él tenía razón.